Yo quiero en primer lugar felicitar a la Fundación Compartir porque creo que este es un trabajo importante, eh, no solamente en el sentido de que se haga investigación sobre temas educativos, sino también para difundir y que la gente eh, conozca este tipo de trabajos. Mire, yo eh, en, en primer lugar, eh, ya hablando de manera concreta sobre el estudio, eh, Creo que hay unas cosas muy interesantes, eh, conocer que hay unos muchachos que se retiran del sistema educativo y que prácticamente no les duele y, y no les causa, uh, digamos a partir de su propio imaginario, ningún problema. Eh, conocer que hay una serie, que cerca del 60% de los muchachos que terminan educación media hoy y que tienen entre 18 y 24 años, no están haciendo nada, no están estudiando, me parece que hay, hay dos o tres temas que, que hay que mirar con cuidado. Y tres ya, eh, digamos, sobre recomendaciones, yo creo que el sistema educativo tiene que mirar exactamente qué está pasando con los jóvenes, cómo hacemos los maestros en las aulas para que ellos sean felices, para que ellos aprendan, digamos, a gusto y no se vayan de la institución escolar. Yo creo que, eh, si bien es cierto, inciden unas variables económicas y sociales, también eh, deberíamos mirar qué está pasando en las aulas para que se nos vayan los muchachos. Y, eh, por último, yo sí creo que aquí se requiere... ...establecer una política muy fuerte para la educación media... ...yo creo que la ley 115 definió bien el tema... ...educación básica hasta el grado noveno... ...y digamos a partir de la del grado décimo y once... ...especialización buscando la perspectiva de los muchachos... ...pero ahí es cuando yo digo... ...el sistema educativo se tiene que preguntar... ...y preguntarles qué es lo que ellos quieren... ...también es que hay que preguntarle a los muchachos... ...qué quieren aprender... ...entonces podemos tener unos colegios muy buenos... ...y unos maestros hablando de educación media normalita... Cuando en el mundo estamos en los temas de Trump, de los temas de la paz, del Brexit y, y todas estas cosas que a lo mejor hoy nos están discutiendo con los muchachos que tienen 16 y 17 años y les seguimos enseñando la historia o las matemáticas o las formas tradicionales de educación y obviamente eso hace que sea una escuela descontextualizada y que obviamente para el muchacho ni siquiera resulte atractivo lo que está trabajando la escuela.